Todos estamos familiarizados con esta escena donde Thor y Wood crearon a Stormbreaker. Y bien, es cierto que esta poderosa arma se creó en Nidabilir por enanos y del mismo material, Udu, que el martillo Mjolnir. La realidad de la creación de esta arma, y el porqué, es otra. Bienvenidos a otro video de la lagartija del día final. En el video de hoy hablaremos sobre el verdadero origen de Stormbreaker y el personaje misterioso para el cual fue creada esta poderosa arma. Los creadores de la película Torre Ragnarok, hicieron alusión a este personaje, el cual podemos ver en la siguiente escena. Si no has podido reconocer, a menudo de los personajes en la torre de campeones, no te preocupes el personaje del que hablo. Se llama Beta Raivil. Beta Raiville es un corbonita, que proviene del planeta Corbin. El planeta fue destruido por Sultur y los demonios de fuego, cuando destruyeron la galaxia. Este personaje también aparece en Narok. Después de la destrucción de Corbin, los Corbonitas salieron en busca de un nuevo planeta. Es entonces cuando Thor encuentra la nave de Beta Raipil. Y, Beta, pensando que Thor es un enemigo lo ataca, y esto comienza una batalla entre los dos. Beta Raipil se muestra más fuerte que Thor, y lo vence en batalla. Y toma a Mjolnir como suyo. Después de esta batalla, Odin los transporta a Skartien para que peleen hasta la muerte. Una vez más Beta vence a Thor. Pero se rehúsa a matarlo, esto convence a, Odin que, Beta es digno de Mjolnir. Y es entonces que, Odin decide forjar Stormbreaker con la ayuda de e y los demás enanos de Nidavilir. una nueva arma capaz de matar a los dioses y con una fuerza extraordinaria fue creada, para un héroe poco convencional como los de Si te ha gustado el contenido, no te olvides de darle me gusta y seguir el canal para más vídeos.